Te despiertas un día y ves No esta más se está rompiendo y debajo no hay más que viento y no lo verás no lo verás